Gracias, presidente. Bien, eh, la moción sobre la que vamos a debatir hoy nos plantea, plantea a mi Grupo ciertas dudas o ciertas incógnitas. En primer lugar, eh, como siempre diría, echamos de menos una planificación rigurosa que tome en cuenta el impacto social, económico y ambiental del proyecto que hoy se discute. Eh, llueve sobre mojado. Yo creo que ya es hora que los proyectos se valoren en su conjunto y no por tramos. Eso es lo que llevamos pidiendo respecto al tren de alta velocidad desde hace mucho tiempo. Un estudio de impacto por tramos no es fiel reflejo de los impactos que tiene un proyecto en su conjunto, como podría ser en este caso la línea Venta de Baños-Burgos-Vitoria-Frontera francesa. La arbitrariedad y la improvisación por parte de los distintos gobiernos y ejecutivos de los proyectos de, de AVE, es otra de las constantes. y En estos momentos podemos decir que estamos viviendo uno de sus peores y más dañinos efectos. Me estoy refiriendo a lo que está sucediendo en Murcia, por ejemplo. Esto nos alerta, si somos un poco inteligentes, sobre los problemas que se pueden producir en otros núcleos urbanos, como podría suceder, por ejemplo, en Miranda de Ebro. Estas cosas suceden cuando no se hacen bien eh, cuando no se planifican y cuando no se respeta, sobre todo, la voluntad de los ciudadanos y los intereses de los ciudadanos. También nos preocupa mucho el impacto ambiental. Eh, la afección de los parques eh, naturales se pueden ver negativamente afectados. Hay un tramo, como todos sabemos, que pasa a la altura de Pancorbo Bien, eh, quizás. Se podría haber optado eh, por una planificación, como siempre, más sosegada, planificada, alejada de los ansiados réditos electorados. Podríamos haber eh, construido un tren de alta velocidad con sentido común, o no. Podríamos haber construido un tren también que invirtiera en el tren convencional, como hemos he explicado en muchas ocasiones. En todo caso, una combinación de inversión en infraestructuras ferroviarias que respondiera y que tuviera como objetivo eh, la cohesión económica, social y territorial del Estado, cosa que creo que, que no está sucediendo. En su lugar, acostamos pues, siempre por siempre por la improvisación. Esta improvisación al final supone un esfuerzo abismal en términos económicos para, al final, un rendimiento muy deficiente en términos eh, sociales por no hablar, por otro lado, de los ingentes fondos públicos que han ido a parar algunos bolsillos a redes de amiguetes y que ahora se están y se encuentran investigadas en los tribunales. En todo caso, en todo caso el proyecto de conexión europea, el eje atlántico ferroviario europeo, es una muy buena noticia para nuestro país. Pero esto requiere, eh, por un lado, de respetar la legislación, de respetar las directivas europeas, sobre todo las de carácter ambiental de realizar, como dice la legislación europea, estudios de conjunto de, de los proyectos y no de los segmentos arbitrariamente establecidos por los distintos gobiernos de turno. Esto no se ha producido ni para el corredor ni tampoco para la Y vasca. También tenemos algunas otras dudas que tienen que ver sobre qué proyecto estamos hablando. Al final, nos referimos al proyecto existente que iba sobre el trazado de vía que existía o estamos hablando de estos nuevos proyectos que ahora mismo nos ha sacado el Ministerio de Fomento de la Banga, haciendo otra vez gala de esa improvisación de la que antes hablábamos. Nos gustaría saber, por ejemplo, qué solución se proyecta para la parada de Miranda de Ebro, si es eficiente o no, o qué modificación de las vías va a tener lugar en ese municipio. Vuelvo a repetir que tenemos el ejemplo de Murcia y quizás eso nos puede servir de experiencia para avanzar en estos temas. Nos preocupa mucho, también vuelvo a repetirlo, el paso o la línea que atraviesa parques naturales y el impacto ambiental. en definitiva eh, mi grupo, eh, por todas las cuestiones que he explicado, se va a abstener. Eh, pero bien, de paso, le pediría al Ministerio de Fomento que revise las diferentes eh, posibilidades que están encima de la mesa y, sobre todo, que abra las necesarias consultas públicas, que abra eh, la participación y la colaboración ciudadana y resuelva lo antes posible, eso sí, la cuestión del eje atlántico ferroviario europeo, con respeto a la ley. Respondiendo a las necesidades de las poblaciones directamente afectadas y también, importante, con las debidas diligencias en relación al impacto ambiental que seguro va a tener. Gracias.